Hola chicos y chicas, hoy no va a salir mi cara en este vídeo no. ¡Qué broma chicos, ¿Cómo no voy a salir esta cara tan hermosa Bueno, nada, a ver, comentar abajo si soy feo o guapo Seguramente van a comentar todos que soy feísimo Pero bueno Bueno chicos, hoy os voy a enseñar una página, ¿vale? Os voy a enseñar una página en donde encontraréis vuestro PC o vuestro futuro PC para saber si corre vuestro juego favorito con ese PC, con vuestro hardware, ¿vale? Y bien, lo único que tenéis que ir es a la página de la descripción y ponemos plataforma, si es de Windows, Mac OS, es que Mac OS, siempre le digo Mac o Linux. Luego le ponemos el procesador, el mío es un Ryzen, así que le ponemos Ryzen. Y aquí nos saldrá todo, ¿vale? Este es el mío, el 3600X Bien, le ponemos tarjeta gráfica La mía es una Nvidia 1660 Chicos, si no sabéis cuáles Vuestras piezas del ordenador Y estáis ahora mismo en la pantalla Lo único que tendríamos que hacer es Iros aquí y a buscar sistema ¿Vale? Vamos a sistema Y nos sale aquí Ryzen Bueno, el nuestro es el 3500 Me he equivocado ¿Vale? 16 GB de RAM y eh, la NVIDIA O si tenéis NVIDIA le saldrá como configuración De NVIDIA, vale Bueno, entonces vamos a poner aquí un 3500 Ahí está, NVIDIA 1660 Y memoria RAM que tenemos 16, vale Calificamos mi PC Vamos a ver qué buena es mi PC Y mi ordenador es Un, básicamente Es como un 8.86 Por así decirlo Vale, nuestra gráfica es esta Hay muchísimas mejores, les recomiendo algunas del mercado Obviamente habrá mejores gráficas que la mía Pero va a ser muchísimo más cara Vale, aquí está el precio Les saldrá anuncios de Amazon Y mi procesador Y mejores procesadores que hay ahora mismo en el mercado Que son 300 y pico euros para arriba Es la polla Y mirar este nuevo Ryzen que ha, salado, que ha salido de Reaper se llama Madre mía, tiene una pinta de estar Súper roto, tío porque son mil dólares y pico más caro, tío. Madre mía. Luego actualice su RAM por si queremos más RAM. Su disco duro y bla, bla, bla. Bueno, chicos, a lo que venimos. ¿Cómo sabemos si es bueno nuestra PC para jugar a algo o no? Lo único que tenemos que hacer es, una vez puestas las especificaciones de vuestro PC, tenéis que ir a ¿Qué juegos puedes ejecutar? Le damos clic, esperamos y ahí está. Bueno, vamos a poner popularidad. Vamos a ordenar por popularidad, gente. Y ahí está, ¿vale? Ahí está, se me traba un poquito ahí, perdón Un momento, a ver si se quita Vale Viendo la página 1 de 5065, vale Este juego no me sale nada, pero bueno Luego, GTA V, requisitos para el GTA V Mi ordenador tiene una evaluación de 97-100 O sea, es buenísimo para jugar al GTA Puedo jugar bastante bien Y me pone Que puedo jugar con resoluciones hasta como 4K Y corriendo 64 por segundo Valoran, Vale, 81 de 100 Warzone 79 de 100, Aquí ya está un poquito No puedo jugar muy bien Que digamos Estos son los mínimos requisitos que te dicen ¿Vale? Las cumplimos todas Nos las pasamos por el forro Y le damos a recomendado Y aquí sí que eh, me piden una gráfica Ah no, pues nos piden la misma gráfica que tengo Pues perfecto Tenemos las piezas recomendadas chicos Aquí está ¿Vale? Tenemos justito, justito la gráfica recomendada. Vale, Fortnite, venga, vamos a Fortnite, que es lo que estaba buscando yo. Vamos a requisitos de Fortnite y le damos a recomendado porque ya sé que los mínimos lo tenemos. Los recomendados son Intel y 5 nos lo pasamos también. La gráfica también de sobra y la RAM también de sobra. Tu computadora cumple con los requisitos para jugar al Fortnite. Entonces, eh, chicos, ya tenemos perfectamente. Aquí les tenéis también ordenadores o portátiles que ejecuten Fortnite a la perfección vale un ordenador bastante barato y luego hay portátiles muy tochos por ejemplo eh, lo que recomienda es esto y nuestro procesador nuestra gráfica y nuestra memoria ram nos va perfecto para este juego pues así con todos los juegos gente estoy hablando de bajo porque estoy grabando de noche son las dos y media aquí lo veis es increíble la, la hora que estoy jugando y bueno también se puede ver los requisitos para un juego en futuro battlefield 2042 que tiene una pinta de ser una bomba este juego Mínimo, Intel Core i5, NVIDIA 1050 Ti, 4 de RAM y recomendado, Ryzen 5 3600, NVIDIA 2060 y 8 de RAM, ¿vale? Nuestro ordenador sí cumple con los requisitos. Pero, eh, nos va a costar bastante si queremos jugar en 4K. ¿eh? Con los requisitos, mm, o sea, con lo máximo no vamos a poder jugar. Pero con los mínimos sí. O sea, podríamos jugar en calidad baja al battlefield vale con mi pc mi pc alrededor costará cuánto costará mi ordenador mil euros más o menos vale mi ordenador costará mil euros y si ya de paso chicos veis que eh, si os vale vuestro ordenador o no podemos buscar aquí los mejores juegos de pc por si se aburren aquí de una vale los mejores juegos ahora mismo que existen en pc por si queréis comprar alguno. Comparaciones de ordenadores, por si queréis hacer alguna comparación. vale Perfecto, aquí viene la marca, la GPU, filtras por juego, mínimo no sé qué. Bueno, pues perfecto, ¿no? Comprar portátiles, por si les interesa. Así les sale una clasificación del mejor portátil ahora mismo. Son 2.000 euros casi todos ahora mismo. Es una barbaridad este portátil, es mejor que mi PC auriculares que necesito uno por cierto y esta es la recomendada para jugar juegos bueno chicos en fin que esta página os podrá enseñar de todo si tenéis dudas de qué pc comprar de qué componentes comprar o de vender también vale así que si queréis otro la paja otra página así que si queréis otra página sobre esto decídmelo por los comentarios si ya se lleváis alguno decídmelo por los comentarios también si queréis que traiga más cosas como esta y les recomiendo también una página llamada PC Componentes para ver los mejores precios de los componentes, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo. Esto ha sido un, un trocito de lo que se viene a continuación. Así que suscríbete y nos vemos. Adiós. I'm walking